Dentro de la carpeta SCSS vamos a crear subcarpetas con estilos. Por ejemplo vamos a hacer la carpeta body. Dentro de body vamos a tener el archivo-body.scss. Lo escribimos con guión bajo al principio para de esa forma decirle a SAS que no es el archivo principal. Creamos otra carpeta, al igual que body, pero en este caso para darle estilo a las letras, repito la secuencia y creo un archivo guión bajo, letters.scss, y dentro de cada una de estas carpetas, dentro de body y dentro de letters, vamos a tener un archivo index.scss. en los archivos INDEX vamos a hacer un FORWARD a los archivos que contienen los estilos ahora nos dirigimos hacia nuestra hoja de estilo principal app.scss tenemos que utilizar arroba use y las carpetas en donde se encuentran los archivos correspondientes con los estilos entonces en nuestro archivo principal utilizamos arroba use y en los archivos index utilizamos arroba forward aplicamos algunos estilos a modo de prueba para comprobar que nuestro proyecto funcione